mujeres caminan por la ribera. Se escuchan lamentos de otras. Saben que han perdido a sus hijos en un sacrificio a Tlaloc, el dador de la lluvia. Una diosa se encarna y se une a ella sin que lo noten. En el río llora como una cautiva. Finalmente desaparece dejando una cuna de palma. Las mujeres al darse cuenta de la canasta miran dentro preocupadas, esperando ver a un niño pero encuentran un pedernal, como los que se ocupan en rituales. Entonces, saben que ha sido obra de Siwakot. Su nombre significa serpiente hembra, y es conocida entre los mexicas como Tonantzin, nuestra madre. Luego me pregunto qué habrá pasado con todos esos pedernales que iban encontrando por ahí. Porque, bueno, eh, alguien pudo haber dicho, hey, premio de consolación. Digo, de todas formas, algunas piedras ya tenían... Sus dientes y sus ojitos. Sí, era como una catafixia al final del día.